También su Me da mucho gusto que esté aquí el amigo de los maestros y maestras, el amigo de los directivos, el amigo de los supervisores, el amigo de los jefes de sector y por supuesto del personal de apoyo, asistencia en educación, me refiero a nuestro máximo dirigente, a nuestro máximo líder, al maestro secretario general, Alejandro Arisa Alonso. Compañeras y compañeros, secretarios generales, delegacionales y representantes del centro de trabajo de esta hermosa región de Tepeji. Hoy tenemos que hacer una gran alianza. Este día estamos aquí para que conozcan a ustedes a quien nos representa, a quien es su secretario de organización con quien tienen que tramitar una asamblea ordinaria, una asamblea extraordinaria una asamblea de información porque luego dicen que el sindicato ha perdido fuerza que el sindicato ya no vale ¿sí? y que ni siquiera tenemos ya la capacidad de reunirnos la asamblea de renovación de reestructuración la asamblea ordinaria y extraordinaria existe Solo basta con que sepan con quién la van a solicitar. Y en eso es donde tenemos que hacer causa común. En eso y en otros temas, tenemos que pedirle a nuestra autoridad educativa, a quien representa, a la Secretaría de Educación Pública, porque hacen de ellos una función específica. Nosotros la dirigencia hacemos otra, que no de reñir, que no debe, que no podemos ser más nosotros, pero tampoco menos que nuestra autoridad educativa, porque al final de cuentas quiero decirles algo, cotizamos nosotros y cotizan ellos. La vocación, esa vocación que nosotros hemos hecho parte de nuestra vida, que es la, que es la de ser maestros, el apostolado de la educación. Aquí está José Barbosa Bendaño, que está coordinando los cursos de nuevo ingreso, los cursos de promoción, verdad? que ya ayer pusimos a disposición una liga para que se puedan, se puedan registrar nuestras maestras, nuestros maestros que egresan de la normal licitista, que también son responsabilidad del CERTE porque los educan maestros como ustedes y como nosotros. Que conozcan al comité ejecutivo seccional en pleno y que sepan con quién se van a dirigir para que les atienda tal o cual necesidad laboral económica, social asistencial y que hagamos el compromiso de darles respuesta no se trata de que vengamos y que nos conozcan y que nos vayamos y que no les dejen su número de teléfono y que esas mesas de trabajo no tengan el resultado que todas y todos esperamos. En la mesa 1 estarán todos los secretarios generales y los representantes del centro de trabajo con un servidor. Y compañeros, se está transformando. Este sindicato tiene otra misión y tiene otra visión. Ese es el compromiso que venimos a hacer con ustedes de trabajar para todas y todos tal como nos los mandataron en el noveno congreso seccional extraordinario celebrado los días 14 y 15 del mes de diciembre de 2016 somos producto de ese congreso somos producto de, de la democracia representativa de nuestra organización sindical a través de los delegados que ustedes nombraron muchos de los delegados seguramente están sentados aquí y venimos a ratificar el compromiso de trabajar para ustedes tal como ustedes nos dieron la oportunidad de ser producto de una planilla de unidad eso para nosotros es un doble compromiso les hemos venido diciendo que en otro de los ejes estratégicos de nuestra organización sindical, que es el sindicalismo de servicios, queremos que hagan suyo lo que la organización sindical les ofrece. Hay muchos programas nacionales que venimos aterrizando como organización sindical, como sección 23 en Puebla. Queremos pedirles que les digan a sus compañeras y a sus compañeros que hagan uso de lo que tienen en casa si se trata de préstamos personales que hagan uso primero de los préstamos que se ofrecen a través del ISTE. que ya no estamos en los tiempos después de la reforma de la ley del ISTE, hace 10 años exactamente que ya no estamos en los tiempos en donde hay que comprar la hoja la hoja verde Yo recuerdo, me quedé en los tiempos En los que teníamos que dar 50 pesos Por la hoja verde Pero que además Teníamos que dar un aproximado de 5 mil pesos Para que nos pudieran otorgar una hoja roja Y estaban benditas No las conocíamos casi Se traficaban Hoy ya no estamos en esos tiempos No, no está Víctor, ¿verdad? Víctor Ortiz Bien, Víctor Ortiz el día jueves de la semana pasada recibió la tercera remesa de créditos ¿se les van a hacer llegar a través de la estructura? ¿sí? ¿tienen hojas verdes? ¿hojas verdes en el que van a pagar un interés del 9%? ¿hojas rojas en el que van a pagar un interés del 12%? ¿sí? ¿y si alguien tiene les, les dan un presupuesto a cada una de las regiones que ya las tienen ya pueden disponer de ellas pero si alguien maestras maestros de la región se agotan las hojas rojas que son las que más demanda tienen tienen una necesidad urgente de salud tienen una necesidad de por algún problema este, de, de otra naturaleza Accidente, enfermedad, problema legal, en la Secretaría General, tramítenlo con ellos o si sea, alguien va directamente, allí se les atiende a todo el que llega. Y no hay necesidad de que el padrino, ¿sí? Se les atiende porque cuando se tiene una necesidad urgente es importante ¿sí? atenderlos en ese momento nadie puede decirme que tuvo la necesidad de un crédito que reunía los requisitos y que no se le dio porque también hay reglas, hay requisitos hay un reglamento ¿sí? que un compañero que tiene la necesidad de un crédito de más de 200 mil pesos hasta 500 mil pesos, ahí está el F3 ¿cuál es el requisito fundamental? que sean socios y fíjense que en el F3 solo basta Darse de alta, adherirse con 100 pesos. Ahorrar 100 pesos quincenales para que puedan ustedes obtener un crédito de vivienda. Antes de irse a una microfinanciera, que si piden ustedes 50 mil pesos, luego es un, un crédito impagable, el que pidió 50, ya prácticamente no lo va a poder pagar. Y si pide 100, ni se diga. sí hay financieras que les cobran hasta el 85% de intereses y el, y el fondo de ahorro y crédito y el F3 de lo que tenemos en casa les cobra el 13.1% de interés. Y tenemos otro fideicomiso para nuestras compañeras y compañeros jubilados. Ahí veo a la maestra Dominga que es este miembro del Consejo Técnico. Del de ciclo 723, un fideicomiso que habían estado demandando nuestros compañeros cuando se jubilaban. Decían, maestro, yo estoy en el FAC, me voy a jubilar, ¿puedo seguir en el FAC? No, porque, porque los descuentos se hacen vía de la Secretaría de Educación Pública. Hoy tenemos el ciclo 723 para todas nuestras compañeras y compañeros jubilados tienen el beneficio de un seguro de vida y tienen el beneficio de poder de ejercer un crédito personal eso compañeras y compañeros es lo que hemos estado haciendo por, por ustedes en materia de sindicalismo de servicios ojalá y este, tengan una mesa maestro Rumencio, una mesa en donde participe el maestro Ray que es el vicepresidente del, del, del fideicomiso la maestra Dominga háblenles de, de, del FIGLO CENTE pero también decirles compañeras y compañeros activos también ustedes pueden pertenecer al FIGLO decirle a, a compañeros homologados, creo que acá no hay homologados que también pueden pertenecer a FIGLO CENTE los homologados es un fideicomiso que sí tiene cobertura para todas y todos y para nuestros compañeros de personal de apoyo también Compañeras y compañeros, en materia de capacitación, les queremos también decir que se ha creado, a propuesta de la Organización Sindical, el Instituto de Profesionalización del Magisterio Poblano. Pero en la Organización Sindical tenemos una oferta de acompañamiento para los procesos de evaluación desde el 2014, desde abril del 2014, que es el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, el SINADEP, y que es un proyecto que impulsó nuestro presidente, el maestro Juan Díaz, y por eso señalamos que nuestra organización sindical se adelanta a los tiempos, antes de que saliera la primera convocatoria para nuevo ingreso, con el nuevo esquema de la reforma educativa, con la Ley General del Servicio Profesional Docente, nosotros ya teníamos preparada el acompañamiento para nuestros compañeros de nuevo ingreso. El maestro Juan Díaz impulsó a nivel nacional el SINADEP, el Sistema Nacional de Desarrollo Profesional, y que gracias a él y que gracias a ese Sistema Nacional de Desarrollo Profesional revertimos lo que nuestros detractores lo que los medios de comunicación masiva y mexicanos primero decían, mexicanos primero decían que de cada 10 maestras que se evaluaban para nuevo ingreso maestras y maestros aprobaban tres y reprobaban siete hoy vamos por un porcentaje del 1.8 de maestros que tienen resultado no idóneo hoy hemos demostrado gracias al sistema nacional de desarrollo profesional con el acompañamiento también para los que han aspirado a ser directores supervisores, jefes de sector o apoyos técnicos para los maestros que se evaluaron en la evaluación del desempeño docente que por cierto ya no es obligatoria si no es voluntaria en el replanteamiento que se anunció en el mes de agosto del año pasado, ninguna de ustedes, compañeras y compañeros, que hayan ingresado antes de febrero del 2013, serán obligados a evaluarse. La evaluación es voluntaria para ellos, ¿sí? Y que hoy podemos decir con orgullo que los resultados de nuestras compañeras y compañeros que se han evaluado voluntariamente han sido en su mayoría con resultados buenos y destacados lo que implica tener dos beneficios uno incorporarse al nivel K1 del programa de promoción en la función por incentivos que equivale al 35% de incremento en su salario base y la otra para secundarias generales y técnicas poder incrementar horas. Esos son los resultados, compañeras y compañeros. No están reprobados los maestros, ni tampoco está reprobada la educación en México. Eso lo hemos demostrado con hechos. Pero también decirles porque lo tienen que llevar allá a su base. Hay un grupo de maestras y maestros que se contrataron en el mes del mes de febrero, regístrenlo si quieren, de febrero a junio o mayo, porque mayo es la última contratación, del 2014, febrero de 2013 a mayo de 2014, a ellos los atrapó, se quedaron en un eslabón perdido, porque se contrataron se contrataron, no con la, con, este, con la Alianza por la Calidad de la Educación, con la ley anterior, pero tampoco con la reforma, con la Ley General del Servicio Profesional Docente. Ellos, ese grupo de maestros, sí van a evaluarse para la permanencia, díganselos. Seríamos irresponsables como organización sindical si también les hiciéramos creer que también se van a evaluar voluntariamente. Y es muy probable que los llamen en este año. Hay que decírselos. Hay que ser una organización responsable. Que se prepare. Porque además van a, un, a una primera evaluación. Ellos iban a ir a una evaluación. Si resultan no suficientes, van a una segunda. Si nuevamente son no suficientes, van a una tercera. Ellos sí van en el esquema de la evaluación de la permanencia. Todos los demás, no. Ya sabemos nosotros si nos evaluamos o no nos evaluamos. Pero también la oferta educativa de, la, de acompañamiento la oferta de desarrollo profesional la oferta de innovación e investigación que tenemos como organización sindical es para las compañeras y compañeros que lo requieran a nadie y por eso hacía yo mención de nuestro presidente el maestro Juan Díaz de la Torre y por eso hago mención en este momento de la importante presencia que tiene su representante en Puebla en la sección 23 del maestro Salvador Montesinos Alcaraz. A quien le, le pido que le diga nuestro presidente que en la región Tepec y en la sección 23 estamos trabajando unidos para fortalecer a la organización sindical, para fortalecer el trabajo que está haciendo en este momento la Comisión Nacional para obtener la respuesta salarial que esperamos las maestras y los maestros se anuncie el día 15 de mayo. Todo nuestro respaldo para nuestro dirigente nacional. Maestro, llévenle un, un, el saludo y el aplauso de tus compañeras y compañeros. de TV. El maestro Juan Díaz dijo, y lo estamos demostrando con hechos, salvo que alguien me diga lo contrario en los procesos de evaluación ningún maestro tendrá que verse que lo baje de categoría ningún maestro van a ver nuestros ojos que sea despedido porque para eso le vamos a dar acompañamiento como les hemos estado dando acompañamiento hasta las maestras y maestros que ingresaron en el 2014 el 16 de agosto en la evaluación diagnóstica ningún maestro será despedido ni bajará de categoría, porque lo dijo claramente, esta organización sindical a nadie dejará en el camino. Finalmente, compañeras y compañeros, decirles que en materia de seguridad social, Estamos imprimiendo una dinámica distinta de asesoría, de, de apoyo en lo que es la atención médica. Estamos tratando de cubrir todas las necesidad, necesidades de nuestras compañeras y compañeros que participaron en el proceso aleatorio de vivienda. Hay un pendiente por ahí que no hemos podido resolver, que es el segundo crédito. Ya están los lineamientos, pero no han podido aterrizar aún, no se han podido concretar eh, la forma de, de ejercerlos. Estamos en materia de, de atención médica, agilizando citas médicas. Solamente tenemos que tener los teléfonos del maestro Isaías. Maestro Isaías, ponte de pie, por favor. Es una de las áreas más servidas de la organización sindical, la atención médica. Le estamos dando puntual seguimiento y ojalá en tu mesa lo trates, les compartas tu teléfono y le compartas los teléfonos del equipo que te apoya, para que cualquier necesidad que tengan, de alguna urgencia de agilizar un servicio o de algún compañero que tiene problemas de salud y que necesita atenderse, se le tramite oportunamente su acuerdo presidencial para que se pueda ir a tratar y dejar su, su grupo. Esa es una responsabilidad que has asumido yo te reconozco y lo ponemos también al servicio de nuestros compañeros. ¿sí? Es nuestro talón de Aquiles. El servicio. Estamos impulsando la defensa del artículo tercero constitucional, la laicidad, la gratuidad, la obligatoriedad, la educación de calidad con equidad, la educación incluyente, que son la razón de ser de todas y de todos nosotros. Cierro diciéndoles, si nosotros firmamos... Y e invitamos a nuestros padres de familia y a la gente de la sociedad en general, ¿quién creen que les va a llegar una firma por la defensa del artículo tercero constitucional? Nadie, nadie. Nosotros como maestros, por supuesto, que somos entes obligados a la defensa de la escuela pública de calidad. Porque si existe el artículo tercero constitucional, existe la escuela. Y si existe la escuela, existen los niños. Y si existen los niños, existen los maestros. Y si existen los maestros, existe nuestra gran organización sindical. Gracias por su presencia. ¡No!